Bueno, eh, veamos. Hice dos preguntas en las dos modalidades. Una es emparejamiento, donde se le dan seis frases y ellos tienen que decir de cada una leerla y decidir si es verdadero y falso. Después hice el, la otra posibilidad, que era la de múltiple choice, donde se le dice que seleccione uno a más, sin decir cuál, y... Eh, y tiene penalidad, o sea que si ellos eligen todas, le va a restar puntaje. Entonces hice el juego con todo. Supongamos que un alumno decide contestar todas verdaderas y marcar todas. En esta posibilidad, él decide contestar todas verdaderas y le va a dar 0,17 sobre 0,50. Porque acertó las dos verdaderas y el resto no. No le dio nada por las otras donde puso verdadera y eran falsas entonces le da 0,17. Si acá vino y puso todas como verdaderas, no le da nada, aunque haya puesto dos verdaderas, porque le termina penalizando y restando un porcentaje. O sea que lo que sumo acá de 0,25 y 0,25 le termina restando y le da 0. La otra posibilidad es que venga y conteste todo falso y acá no marque ninguna. En este caso contestó toda falsa, le va a dar 0,33 sobre 0,50 porque las acertó en esta. Mientras que acá no le va a dar nada. Ciertamente no eligió nada y no le da ningún puntaje. Pero supongamos que es una alternativa, que el alumno decide contestar sinceramente a conciencia una o dos, 2, y acá le termina dando, contesta bien algunas, las que están en verde, y le da 0,33 de 0,50 que es lo que vale el problema. Acá viene y contestó esta y esta conciencia y le termina dando 0.13, le da menos puntos, porque a esta que le acertó le termina restando 0.125 de penalización. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué le voy a restar si él la acertó y acá la falló? Porque no le podría poner 0, dejarlo sin puntuar, en vez de todavía que le acertó la resto. Entonces en el fondo... No es una cuestión de, yo que sé, de justicia. ¿Por qué? ¿Debo penalizarlo y restarle punto? En el fondo no es una cuestión de más o menos justicia o matemática. En el fondo es una cuestión, no sé, como decirle, pedagógica o de gusto del docente. Y sí, un docente puede decir, sí, yo quiero penalizarlo si contesta mal. O sea que si en esta frase metió algo mal, le resto a lo que contestó bien. Bueno, puede ser válido. Pero entonces es una cuestión más de gusto. ¿Está? Eh, las dos técnicas, las dos posibilidades, no son perfectas, ciertamente, es verdad, ninguna de las dos, porque acá le termino asignando si tiró al tuntún y acá le termino restando si contestó bien y a conciencia y le resto puntos. Entonces, yo creo que las dos eh, no son perfectas, entonces... Eh, Creo que una cosa correcta sería intermedio, quizás, una cosa entre las dos. O sea, sería un múltiple choice, creo que lo mejor sería un múltiple choice para mí, sin penalizar. Entonces, si él elige mal, como es en este caso, donde acertó, no le resto puntos, no le doy por esto, ni tampoco le resto. Entonces podría ser ciertamente un múltiple choice en este tipo de preguntas, eh, sin penalizarlo. Ahora bien, yo me fui a hacer mate y volví. Y ahí me quedé pensando, ¿qué estoy analizando o viendo? ¿0,13? ¿0,33 puntos en 10? No sé. Eh, por, o sea, alguno puede decir, ah, se está decidiendo la promoción. Sí, es el único examen que va a dar, la única nota es... No sé. Bueno, es para ver eh, las posibilidades que había. Gracias.